Sabes que no? no, no, porque en este, en esta operación nosotros manejamos esta tabla y en la otra manejamos la de personas. Uh -huh. Sí. Sí. Si las personas tuvieran teléfonos, ahí sí vamos a necesitar poner la tabla de las personas y la tabla de los teléfonos. ¿Por qué? Porque la existencia de un teléfono eh, depende exclusivamente de la persona. O sea, yo no puedo tener el teléfono volando ahí que no pertenezca a nadie. En ¿sí? cambio yo puedo poner el tipo de documento, como ahora tengo, sin que esté relacionado con ninguna persona. También claro, puede ser ese caso. Pero en este caso, por ejemplo, no hace falta... Es muy simple, tenemos por un lado a la persona y por otro lado tenemos los tipos Cuando tenemos que darle alta a una persona, simplemente tenemos que buscar en la base de datos qué tipo de documento tengo y seleccionar uno de esos. Y eso se guarda en la tabla de personas. Es el ID del tipo de documento se guarda en la tabla de personas. Pero la tabla de, ID, la tabla de tipo de documento no sufre ningún cambio. La única que sufre cambio es la de personas. Entonces no hace falta agregar las dos tablas para ninguno de los dos casos. Entonces para ver, para ver ese caso, deberíamos que agregar algo un poquito más complicado